Segundo de Crónicas capítulo 36 Entonces la gente de la nación tomó a Joacás hijo de Josías y lo hizo rey en Jerusalén en sucesión de su padre. Joacás tenía 23 años cuando llegó a ser rey y reinó en Jerusalén durante tres meses. Entonces el rey de Egipto lo destituyó del trono en Jerusalén y le impuso a Judá un impuesto de 100 talentos de plata y un talento de oro. Neco, rey de Egipto, nombró a Eliakim, hermano de Joacás, rey de Judá y de Jerusalén, y cambió el nombre de Eliakim por el de Joacim. Neco se llevó a Egipto al hermano de Eliakim, Joacás, Joasim tenía 25 años cuando llegó a ser rey, y reinó en Jerusalén durante 11 años. Hizo lo malo ante los ojos del Señor su Dios. Entonces, Nabucodonosor, rey de Babilonia, atacó a Joasim, lo capturó y le puso grilletes de bronce, y lo llevó a Babilonia. Nabucodonosor también tomó algunos objetos del templo del Señor y los puso en su templo en Babilonia. El resto de lo que hizo Joacim, los repugnantes pecados que cometió, y todas las pruebas contra él, están escritos en el libro de los reyes de Israel y Judá. Su hijo Joaquín tomó el relevo como rey. Joaquín tenía 18 años cuando llegó a ser rey, y reinó en Jerusalén durante tres meses y diez días. Hizo el mal a los ojos del Señor. En la primavera del año, el rey Nabucodonosor lo llamó y lo llevó a Babilonia, junto con objetos valiosos del templo del Señor, e hizo que el tío de Joaquín, Sedequías, reinara sobre Judá y Jerusalén. Sedequías tenía 21 años cuando llegó a ser rey y reinó en Jerusalén durante 11 años. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, su Dios, y se negó a admitir su orgullo cuando el profeta Jeremías le advirtió directamente de parte del Señor. También se rebeló contra el rey Nabucodonosor, quien le había hecho jurar lealtad a Dios. Sedequías era arrogante y de corazón duro, y se negó a volver al Señor, el Dios de Israel. Y todos los dirigentes de los sacerdotes y del pueblo estaban también totalmente infieles y pecadores, y seguían todas las prácticas repugnantes de las naciones paganas. Profanaron el templo del Señor, que Él había consagrado como santo en Jerusalén. Una y otra vez el Señor, el Dios de sus padres, advirtió a su pueblo por medio de sus profetas, porque quería mostrar misericordia con ellos y con su templo. Pero ellos ridiculizaban a los mensajeros de Dios, despreciaban sus advertencias y se burlaban de sus profetas. Hasta que la ira del Señor contra su pueblo fue provocada a tal punto que no pudo ser contenida. Entonces el Señor hizo que el rey de Babilonia los atacara. Su ejército mató a espada a sus mejores jóvenes, incluso en el santuario. Los babilonios no perdonaron a los jóvenes, ni a las mujeres, ni a los enfermos, ni a los ancianos. Dios los entregó a todos en manos de Nabucodonosor. Se llevó a Babilonia todos los artículos, grandes y pequeños, del templo de Dios, del tesoro del templo, del rey y de sus funcionarios. Luego los babilonios quemaron el templo de Dios y demolieron las murallas de Jerusalén, incendiaron todos los palacios y destruyeron todo lo que tenía algún valor. Nabucodonosor llevó al exilio en Babilonia a los que no habían sido asesinados. Fueron esclavos para él y sus hijos, hasta que el reino de Persia tomó el control. Así que para cumplir la profecía del Señor dada por medio de Jeremías, la tierra disfrutó de sus sábados como descanso durante todo el tiempo que estaba desolada, guardando el sábado hasta que se cumplieron setenta años. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para cumplir la profecía del Señor dada por medio de Jeremías, el Señor animó a Ciro, rey de Persia, a que emitiera una proclama en todo su reino y también a que la pusiera por escrito, diciendo, Esto es lo que dice Ciro, rey de Persia. El Señor, el Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha dado la responsabilidad de construir un templo para Él en Jerusalén, en Judá. Cualquiera de ustedes que pertenezca a su pueblo puede ir allí. Que el Señor, su Dios, esté con ustedes.